Atando Cordones. La voz, la voz de lo, de lo que, que, que, no, que se no se ve. Tu y tu raíz. Seguimos a los a las 14.29 minutos con Atando Cordones, eh, la voz de lo que no se ve, el programa de las los y los agricultores de la agricultura familiar y de los campesinos también se podría decir, del cordón Flori, Flori Hortícola de la Plata. Eh, tenemos ya una comunicación al aire estamos eh, nos está por atender eh, alejandro andreani que es un colaborador de la asociación de medieros y afines miembro de la federación nacional campesina porque hay un, un evento estos días ya no va a contar bien eh, en esencia me decía nazario un encuentro de productores eh, que están eh, nucleados en la utep y bueno eh, vamos a ver eh, qué es lo que van a, a tratar ahí qué es lo, la, las cosas que se van a tratar seguramente algo de tierras producción tiene que ver con eh, tierras producción agua no. en general todo lo que compete a los agricultores familiares Alejandro bueno acá te, llama, te estamos en el aire Nazario Silvio y Germán cómo estás hola buenas tardes buenas tardes bien bien escuchando bueno eh, Contanos eh, ¿qué, qué, está, qué están por realizar ahí en Ceisa, cuándo va a ser, qué días, ¿Qué, qué temas están por tratar. En realidad estamos en el armado, en el armado de un Congreso por la tierra, la producción y la casa común. Ajá. Es una vieja aspiración, es decir que incluso con toda la pandemia, eh, eh, sobre todo eh, cobra una vigencia. Una mayor, que es eh, poner a foco, poner eh, en claridad el tema del uso y tenencia de la tierra vinculado uh -huh. con eso la producción y el cuidado de esta de la tierra este... queremos... Lo, originalmente, se es está trabajando desde la UTEP se ha sumado otra organización y la idea es hacerlo, es eh, hacer una convocatoria mucho más amplia donde participen todos aquellos sectores de, de la agricultura familiar, agricultores eh, vinculados vinculados al tema, al tema de la, al tema de la tierra. Este, o sea que todavía no hay fecha. fecha, están en preparación, pero todavía tienen que establecer la fecha. La fecha, la ah. fecha está fijada en 11 y 12 de noviembre. Ah, bueno. En lugar, hasta, hasta ahora es ahí en el en el previo del Este, se han largado, se han difundido ya una serie de, de documentos disparadores, digamos, que no están cerrados, sino que más o menos acerca de la idea. Uh -huh. eh, pero pensamos que, que está abierto, va, que está abierto, que para que se sumen a la convocatoria todas aquellas organizaciones de la agricultura eh, que, que tengan opiniones, incluso eh, se están sumando eh, organizaciones de los pueblos originarios ¿no? que tienen una, una particular relación con lo de la tierra y un problema eh, candente con el tema de, de los mapuches en el sur, los desalojos en distintos lugares. Eh, por lo tanto, también se van a sumar a esta. El tema sería eh, fundamentalmente 13: sí, es lo de tierra, tierra de uso, posesión, hermana de, de quien está, ¿no? Hermana eh, de quien está, qué posibilidad hay de acceder a la tierra. Eh, el segundo tema es la producción y comercialización, digamos, vinculado a la tenencia de la tierra. Y luego, eh, eh, la casa común, el cuidado de la casa común que llamamos, uh -huh. para eh, estar vinculado a la forma de producción, la forma de extracción de, de, de frutos de la tierra, que la la cuida del agua. Este, en, en medio de eso, el eje de tierra está también eh, involucrado en la cuestión de la soberanía, ¿no? porque hay eh, organizaciones de, pes, de pescadores artesanales mm. este, y otras actividades vinculadas a los ríos, entonces eh, plantear lo de la soberanía con respecto al río Paraná, el canal de Magalena y otros. Es decir, un temario amplio en donde, eh, sin ningún tipo de condicionamiento, mismo mm. que se discuta, y que sobre todo eh, que sea útil para los campesinos. O sea, no queremos un, que sea un congreso de de, de, de, yo, eh, es decir, de opiniones, nada más, que te cambien intercambien opinión. Es decir, que si que se nos pero que sea útil para continuar. Eh, con esa aspiración, ese hambre de tierra que hoy tiene eh, la, verdadera, la verdadera y única solución para el problema de los campesinos pobres, los campesinos en medio del fondo, ¿no? el poder acceder a la tierra. Bien, eh, y qué importante, Alejandro, que, que sean las propias organizaciones, eh, obviamente tienen una, una larga una historicidad de, de reuniones, de encuentros, pero que, que sean por aparte del Estado, ¿no? Porque a veces, eh, obviamente todos queremos la intervención del Estado, o al menos desde este programa lo, lo abogamos por ello, pero que la, lo, las organizaciones tengan su propia eh, agenda y, y establezcan sus propias temáticas, independientemente después si el Estado o no interviene en, en el asunto. Sí, exactamente, bueno, ese, ese es un punto, o sea, la independencia de la, orga, de la organización. ¿no? Este, todas las organizaciones que han surgido en los últimos diez años, con, con una fuerza que nunca se, se, se conoció en la historia, así la de los pequeños agricultores, por, pequeños productores, agricultores familiares, nunca tuvieron una, un grado de fortaleza, para menor verdurazos corte de ruta, de expresión y han generado múltiples organizaciones con un, con, que, que tiene una política independiente del Estado no es que, que sean apolíticas es decir, una política, la política de los campesinos la política que les conviene, que les permite saber quiénes son los amigos quiénes son los enemigos sí. eh, por, eh, por lo tanto, digamos, mantener la independencia eh, de todo punto de vista es, es, es fundamental mm. esa, esa es la idea, la idea también que puedan expresarse con comodidad eh, los campesinos, los verdaderos interesados en, en el tema de la tierra, eh, entonces crear las condiciones para, puedan, para que puedan expresarse eh, con, y, e imponer sus decisiones, no solo expresar, sino imponer sus decisiones en este Congreso, sus conclusiones en este Congreso en forma libre. ¿no? Y, y vos nombrabas el temario... Y, eh. El tema de la tenencia de la tierra, de la posesión de la tierra, de la propiedad, ya sea individual o colectiva, eso también se puede discutir, está muy muy en la agenda, ha surgido bastante, sobre todo en la agenda de los que estamos en este sector agropecuario, creo que habría que también eh, visibilizarla hacia la sociedad y, y, y este programa es una, es, es una, una pequeña contribución a, a ello. Pero eh, eh, se está empezando a discutir eso. ¿Quién tiene la, la tierra? ¿Para qué la produce? ¿Para para qué la tiene? ¿O si la produce y no la produce? si especula? Sí, exactamente. Eh, es, eh, por ejemplo, digamos, eh, él tiene una crudeza muy, muy grande, porque además tiene la economía de todo el país y, y, y la renta de la tierra a los grandes poseedores de la tierra, la, la paga todo el pueblo, ¿no? Y entonces cuando uno ve que el 40% del territorio argentino es propiedad de 1.200 terratenientes, según el registro de tierras ruedas de la nación eh, uno bueno, es, bueno, una situación que traba para el desarrollo del país eh, que traba para, el, para aquellos que quieren invertir en el campo y sobre todo que a, a expulsa a miles y miles de campesinos originarios criollos, el proceso de que marcan tanto el centro, el censo anterior como este último censo, es que marca un proceso de concentración de la tierra y de producción en pocas manos, eh, que ha ido avanzando, ¿no? con el agravante de que una gran parte de estas tierras eran y siguen siendo extranjeras. Entonces, tenemos hoy un señor Levy, eh en, en la Patagonia que cierra la ruta 40 de al Lago Escondido, que tiene un aeropuerto, siendo la gente inglés, tiene un aeropuerto un eh, no recuerdo tan grande como el Jorge Llubre, Benetra, decía, un montón de nombres extranjeros encima, pero a su vez un montón de nombres eh, nacionales que vienen desde la época de la colonia que son artífices de dependencia porque son los que encadenan al país a, a, las, a las potencias. ¿no? Por lo tanto, sí la tenencia de la tierra, la distribución de la tierra eh, va a ser el tema, el tema central. Por eso queremos en la amplitud también incorporar otros sectores sindicales, rurales, sectores de la Iglesia que nos han manifestado eh, con el tema de la tierra para hacer una, un, tener un panorama global. ¿no? La verdad que yo me puse muy contento cuando me hicieron llegar la invitación desde la UTEP, eh, porque siempre decimos, acá siempre charlamos, que las falencias de las políticas que se lleva muchas veces a cabo eh, tiene que ver con la no participación de los productores y este tipo de jornadas que organizan desde las organizaciones eh, generalmente apunta a proyectos eh, de ley o propuesta de ley para lo que es el sector desde una mirada propia de los productores que no se ve muy seguido yo creo que la primera experiencia que tuvimos sobre esto fue lo que se llevó a cabo en Ferro, que nosotros siempre mencionamos acá en el programa. El foro. El foro. El foro agrario. El foro agrario y eh, por eso la verdad que me alegra mucho que esta iniciativa que están llevando adelante de la UTEP y claro, nosotros también vamos a estar participando, vamos a estar acompañando y vamos a estar dando nuestras ideas y nuestras opiniones eh, ahí en el encuentro es más aquellas organizaciones este que quieran participar bueno ahora este, yo eh, como contacto si bien, si la sumamos al grupo al grupo organizador de al grupo organizador de este evento y pueden y pueden opinar dentro de, dentro del grupo también este si, me, si les parece bueno eso lo vemos vemos si vean los documentos y eso y eh, pueden eh, incorporarse ya desde, desde el inicio para para opinar sobre la sobre el, el desarrollo del, del, del, del evento este que, que bueno, vos lo que decías ahí es, es una de las cosas principales digamos, de que se puedan expresar en realidad si uno mira la prensa en general eh, lo, lo, la televisión, sobre todo es eh, el eh, un país habla del campo como si fuera una sola entidad y, y el campo no es una sola entidad no eh, eh, por lo tanto nosotros queremos que se visualice bien hecho, que se visualice es el núcleo de siete empresas, siete empresas importadoras que son que se han beneficiado y se siguen beneficiando eh, y otros tratamientes que grandes que exportan y se han beneficiado con el aumento de los cómodos y por la guerra ya, y, en forma mon, monstruosa y bueno ellos tienen que ayudar al desarrollo a, a, a los más necesitados a que la tierra pueda ser pueda acceder a la tierra otro otro compañeros y compañeras que están con hambre de tierra en torno. Eh, acá de la legislación efectivamente ya hay leyes como la ley de, de reparación histórica de la agricultura familiar la ley de, de la protección de los cinturones verdes una ley de acceso a la tierra está a la sesenta de los pueblos originarios uh -huh. pero que eh, hace falta que se cumplan, hace falta que se reglamente, que alguna para aprobar, otra para reglamentar es decir, el presupuesto este, y que y, y que se ejecuten, ¿no? por lo tanto, eh, lo del Congreso también es apuntar a que se respeten la legislación vigente ¿no? Acá tenemos un serio problema con el tema de los arrendamientos, ¿no? Hasta el quintero, los quinteros de, de la zona están sufriendo una lluvia ni un descontrol, porque no hay no hay ley que los proteja, mejor dicho, la ley que hay es casa, la ley de arrendamiento que obliga a que que respetarse tres años y aquí no se respeta los contratos son de palabra, lo, lo, no pueden invertir, no pueden construirse una vivienda porque por ahí al año le dicen que se va, así es un descontrol total eh, y sufren un proceso de, de, de expulsión en cierta forma, por el negocio inmobiliario, por, el, por los campos, y por lo tanto, eh, la tierra es, está ahí presente como una gran necesidad para no, no tener que ingresar a, a, a gente desocupada en un barrio, este, en una villa, ¿no? gente que ha trabajado toda su subir en, en el campo. ¿no? Alejandro, ¿cómo te va, eh, Natalia? Te, te habla. habla. Eh, eh, no, eh, me pareció una idea espectacular eh, que conté todo esto al aire, como bien anoche estuvimos charlando, me pareció una idea donde que la invita, invitación sea abierta hacia todas las organizaciones de, de, del cordón platense o del cordón fruta la más grande que tenemos acá, son los que más necesidad de tierra tienen, eh, no solamente... Eh, es la tierra sino que hay muchas cosas de lo que hay que trabajar en este en este encuentro me parece muy muy muy buena la iniciativa y bueno así que te agradezco por todo esto Alejandro así que estamos en contacto eh, permanente puede ser bueno sí no ya, ya, ya le decía antes y una vez que vean eh, los contenidos y todo si quieren sumarse al grupo organizador del de, de, de, de encuentro mandan el teléfono y lo, y lo lo subí dale dale porque no, no el documento viste eh, lo subió hoy al grupo nuestro así que recién eh, lo vamos a lo vamos a eh, chequear un poco leerlo y y sí sí vamos a formar parte quédate tranquilo que vamos a formar parte y, y tómenlo el documento como un disparador no, sí, no sí, está sí. cerrado de ninguna manera hay cosas que se pueden modificar pasar eh, eh, y eso eso es la palabra es Listo. Alejandro, te, te hago la última pregunta y ya, sí. ya cerramos eh, estamos hablando, recuerdo a la audiencia con Alejandro Andriani es de colaborador, trabaja con ASOMA la asociación de, asociación de medieros de la República Argentina eh, bueno, ayer justo yo venía vengo del encuentro de peruanos que se está desarrollando ahí en Tecnópolis eh, un encuentro científico y y se hablaba mucho de, justamente, obviamente más del tema periurbanos, de cómo ordenar el territorio, un tema sensible, que, que rodea eh, los periurbanos, son lo, lo, les cuento el oyente, ya lo, lo, los oyentes de este programa lo saben, pero es bueno recordarlo, es todo lo que eh, la, la, la, lo que no es ni rural ni, ni urbano, por eso es como una mezcla, cómo ordenar ese territorio, cómo el estado tiene mucho que hacer ahí, ¿no? esta es la última pregunta. Claro, exactamente. Acá particularmente en la zona de Plata tuvimos un descontrol total, ¿no? Eh, es decir, yo creo que eh, tener un cordón que produzca alimentos eh, que no solo de, de, de comer o de, de trabajo a miles de familias, sino que además produzca alimentos sanos, que, que produzcan alimentos de, de, de mejor calidad es fundamental. Pero eh, se choca con otros intereses, acá en la zona, en otros lugares es la avance de las otras, acá en la zona fundamentalmente los intereses que están regulando la urbanidad, es eh, la de las barrios privados, es imprescindible, es necesario un, un, una regulación de, de todo esto, porque en realidad en general, la modalidad es armar el después y después resonificar, re, como dicen, no son las urbanas, son urbanas. Este, bueno, eso provoca, provoca el, el, el corrimiento, la, la expulsión de familias, de, de familia, familia de campo. Así que yo, yo creo que es un tema lo de la, lo de la regularización. Eh, el generado de la regularización de las tierras eh, es interés de una gran cantidad del pueblo. Eh, es un grupo, es un grupo pequeño de, de, de, de grandes terratenientes, de empresas exportadoras, de agronegocios que quieren mantener este estado más avanzar, como se ha visto el último, último intento de desalojo o desalojo, de avanzar sobre tierra que le interesan para producir soja o para, para barrios, barrios privados como acá. Por lo tanto, lo que se puede también es ponerle freno a ese sector, ¿no? eh, ponerle freno y atrás de los proyectos que están lanzados, que, que le dan aire que quieren avanzar, avanzar con el río, los proyectos políticos que están, están tirándose para avanzar en ese camino de concentración de la tierra y de la producción y eliminación de los pequeños productores así que, bueno, eso es todo un debate, La globalización de hubo acá un intento eh, que se puso freno hasta, hasta por ahí nomás de, de a través de una, una supuesta cuidado del agua establecer zonas donde no se puedan sí. construir invernáculos o una reglamentación de invernáculos es que en realidad lo que apunta que tenga que dejar esta tierra para para el negocio inmobiliario. Uh -huh. Pero bueno, eso se frenó momentáneamente cuando estadio bueno, estuvo, hubo una movilización a uh -huh. agarro, uh -huh. este, pero digamos los intentos que van, siguen, ¿no? es, un, es un tema. Bien, bueno, todos estos temas que estuvimos sí. tratando, le recordamos a la audiencia, se si van a ser van a eh, parte de un congreso de organizado por la UTEP de productores campesinos, eh, comunidades indígenas, el 11 y 12 de noviembre en, en la localidad de Ceiza. Alejandro Andreani, te agradecemos mucho y estamos en contacto. Gracias, bueno, Alejandro. Muchas gracias, muchas gracias por un eso hecho. Asar y un abrazo. Gracias. Un abrazo. Igualmente, Saludos para vos, Alejandro. Bueno, gracias. pasaba ahí a Alejandro de Asoma. Eh, vamos a ir a... Atando cordones. La voz de lo no que no se, se ve. ve. Tu herencia y tu raíz.